Y en noticias intrascendentes, tras una aburrida lluvia, apareció en el cielo un aburrido arcoíris. Pero <risa> oh, no. sabes que al final de los arcoíris siempre hay un maravilloso tesoro de los duendes. Oh, Tulio. Un tesoro, no te apagues arcoíris que ya voy. Oh, oh, oh. oh, hay duendes, pero ¿y el tesoro? Este es Tulio. Xbox Series S. Va. ¿Cómo pueden comparar ese juego de niños con...? ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Pero qué gráficos! Xbox Series S es poderosa, pequeña y elegante. Mezcla potencia y velocidad. Su nuevo control inalámbrico es más preciso y cómodo. Con una velocidad y rendimiento de una consola de la nueva generación y mundos más dinámicos y realistas. Y si estás suscrito a Game Pass, tienes acceso a cientos de juegos como Halo Infinite o Forza Horizon 5. Es chiquitita como nosotros. ¡Y tan bonita! ¡Un verdadero SORO!